El coaching y la inteligencia emocional son cosas distintas, pero que van muy bien juntas. Son como el melón y el jamón, o las fresas y la nata. Se pueden consumir por separado y ya está, o se pueden trabajar conjuntamente y conseguir una cosa nueva. Empecemos definiendo qué es la inteligencia emocional. El apellido emocional ya nos dice que se trata de emociones, esa parte esencial del ser humano que junto con la parte cognitiva, los pensamientos, forma parte de nuestro cerebro. La parte de inteligencia tiene que ver con cómo gestionamos esas emociones de forma inteligente, es decir, en nuestro beneficio. Podríamos entonces definir la inteligencia emocional como aquella forma de reconocer y manejar las emociones, tanto las nuestras como las de los demás, puesto que el ser humano es un ser social. Como vemos entonces, la inteligencia emocional tiene dos ámbitos, el individual, el intrapersonal y el que incluye a otras personas, el interpersonal. Cuando hablamos de reconocer las emociones en mí mismo, en el ámbito intrapersonal, hablamos de autoconocimiento. Y cuando hablamos de gestionarlas también a nivel individual, se llama autorregulación. Cuando hablamos de reconocer las emociones en otras personas con las que nos relacionamos, se habla de empatía, concretamente. Y cuando hablamos de gestionar las emociones, tanto nuestras como de otras personas, cuando nos estamos interrelacionando, se llaman habilidades sociales. ¿Y el coaching? ¿El coaching qué es? Pues el coaching es un método, un proceso, por el cual el coach acompaña a un cliente que está buscando un cambio en sus hábitos, en sus comportamientos, o que está buscando adquirir una nueva habilidad. Como veis, son cosas diferentes. ¿Dónde está ese punto de unión entonces? ¿Por qué van bien juntas? Pues porque para empezar un cambio, para conseguir la energía de activación necesaria para el cambio, hace falta las emociones. Las emociones son energía en movimiento. Es la energía que nos hace falta para empezar ese cambio, para ejecutar el plan de acción que se proponga el cliente. Porque sin acción no hay cambio. Y sin acciones es muy difícil que haya acción. Perdón. Y si sin emociones, es muy difícil que haya acción. Las emociones también nos ayudan a tener feedback, autoalimentación, retroalimentación, que nos permite saber en cada paso del cambio si estamos yendo por el sitio adecuado o no. Por lo tanto, como ves, las emociones son muy importantes para poder conseguir un cambio de forma satisfactoria y rápida. Es donde la inteligencia emocional puede ayudar al coaching. ¿Se puede hacer coaching sin inteligencia emocional? Por supuesto. ¿Se puede conseguir un cambio sin necesidad de apelar a las emociones? Pues sí, se puede, pero sería más difícil. Entonces, la inteligencia emocional es un ingrediente muy importante y muy interesante para el coaching. Voy a utilizar una metáfora a ver si con esto te queda más claro. Supongo que sabes conducir, que tienes carné, de coche, de moto, de tractor, de, de avión, de cualquier cosa. ¿Podrías, con cierta ya habilidad, sabiendo conducir, conducir ese vehículo tuyo, el moto, la moto, el coche, el avión, sin necesidad de mirar al panel de mandos? Pues en un principio sí. La parte cognitiva, la parte de los pensamientos del cerebro es capaz de calcular la velocidad más o menos a la que vas. Puedes incluso intuir lo que va a hacer el que va delante o detrás de ti. Eh, y más o menos sabes por dónde vas, ¿no? Sabes cuánto hay que girar el volante para dar las curvas. Entonces, si es así, ¿por qué miras al panel de mandos de tu vehículo? Exacto, porque ahí hay información que te ayuda a conducir mejor y más fielmente. Ahí hay lucecitas que te dicen eh, si tienes el freno de mano puesto, si está el airbag, el ABS, la temperatura que hay dentro de la cabina... Si tienes puesto el intermitente, las luces largas o cortas. Incluso te dice la velocidad a la que vas y si tienes GPS, si estás yendo en la dirección correcta o dónde tienes que girar en la próxima curva, hacia la derecha o hacia la izquierda. Como ves, las informaciones que hay dentro del panel de mandos de tu vehículo se parecen mucho a las emociones, porque son eso, información a la que podemos acudir para poder tener más seguridad en las decisiones que tomamos e ir por el camino que pretendemos ir. Muy bien, pues espero que te haya gustado este vídeo. No olvides dejar tu like y hasta la próxima.